Hola, yo soy James Archer, fundador del proyecto Shirlingo. Estamos aquí hoy con Claudia y Lauren. ¿Puedes, por favor, describir um, cómo funciona o qué piensas de nuestro programa um, y para conectar con alguien para practicar gratis? Okay? Sí. Bueno, el programa Cherrylingo te da la oportunidad de aprender eh, el idioma en inglés de una forma muy natural. Tienen un sistema muy práctico donde eh, el compromiso más que nada es del estudiante y de la persona que está a un lado contigo ayudándote. Lauren me enseña mi inglés y yo le trato de enseñar español. Uh, de, uh, Va creciendo una amistad, va creciendo una relación y al mismo tiempo va creciendo la habilidad de entender y hablar el inglés. Uh, se requiere de un compromiso. Eh, no es necesario que alguien esté detrás diciéndote tienes que hacer esto. Cuando tú conoces el, el sistema, lo que ellos te aconsejan que tienes que hacer, uh, simplemente te dejas llevar y te coordinas. Uh, con tu compañera o en este caso ya es mi amiga y, este, y lo haces uh, en una forma divertida pero a la vez comprometida y funciona, Te, me siento más cómoda, más uh, abierta a hablar el inglés y, y con menos temor. Muy bien, muy bien. Entonces Laura, okay. um, has avanzado. Uh, del nivel básico básico 2 uh, al intermedio uh -huh. ahora y qué piensas yo solo un poco en, en español. ¿Cómo se? ¿En um, es perfecto para para yo porque no es no muy para mí. es muy práctico para mí porque me gusta um, el fluido para practicar la idioma con una vida muy um, muy ocupada y um, so Muy bien, gracias, ok, gracias por todo, de, para, para ustedes, es, sí, muy flexible, y sí, um, la idea es que ellos pueden practicar juntos, y no um, después de enseñar cómo funciona nuestro pro programa, ellos pueden practicar juntos cuando, cuando pueden, ok, um, y yo, ne no, yo no, neces no necesito enseñar cada vez, ok, ustedes pueden practicar juntos, ok, sin, sin ayuda, ok, bueno, gracias a, uh, a ustedes, ¿ok? okay. Gracias. Ciao. bye. -bye. bye. Adiós. Chao. <laughs>